Eh, Igual, gente es un nuevo capítulo, un nuevo vídeo. Traigo un vídeo de un túnel. Estamos aquí en el servidor de Serie 8, en el que tenemos por ahora, que sería el provisional. Y bueno, eh, no sé si os acordáis que tenía este servidor que era una arena en otro mapa, no era en y era en otro, en un mapa que había creado yo, ¿no? Bastante chiquitito. Eh, y bueno he decidido eh, pasarlo a alfa ya que es un mapa que tiene todo el mundo y así eh, más gente se, se une al servidor no quiero quedar muy, muy quieto porque son dos contra uno vale es un team de dos que es una cosa que quiero quitar eh, veis, Están, son dos contra uno y nada eh, que es lo que os quiero decir, que eso que es el server que va a estar por ahora, tengo que quitar que bueno, que se puedan hacer team y el franco este que yo tengo ahora mismo que está bastante cheto, porque en tercera persona es un es un abuso vaya este es franco en tercera persona es eh, de lo que no hay así que este lo voy a quitar y voy a quitar lo de lo de que se lo de que se pueda tener team, que eso en verdad um, eh, va, va a agradecerme a mucha gente. Que bueno, que lo que os estaba diciendo. Eh, este es el server que va de provisionar, el otro mapa petado. Eh, no puedo, no puedo jugar ni yo ni nadie, porque hay la gente que viene nueva eh, se le sale y y prefiero, prefiero que el server, la gente se pueda unir a que a que nadie pueda entrar. La verdad, lo prefiero. Así que bueno, he decidido que, que lo voy a dejar así por ahora. Y ya eh, cuando tenga otro mapa, eh, que me pondré a. Bueno, voy, creo que voy a usar el mapa. El Cyprus. ¿Cómo Cyprus se llama? No sé. El mapa. El mapa Común. Nuevo... Que... la puta. ¿Veis? Es que son dos, tío. Es que son dos. No, lo tengo ahí. Toma. No, muerte. He dado tres seguidas y no me los he cargado. ¿Veis? Vienen los dos a por mí, me hacen un poco aquí y los flipa EZ <risa> Antes les le he reventado a los dos. Que os dejaré por aquí el pequeño clip. Puta. Sí, sí, quedados ahí. ¿Veis? Los dos ahí es justo. Venga tío Que vaya ya hostia Venga ya hombre Y también voy a dejar otro en el que también les he reventado Porque llevo jugando un ratito Y, eh, y les he ganado eh, varias partidas Pero vamos, así grabadas tengo dos Más que nada A ver ¿Eh? Venga, está aquí también el compás Dos contra uno, tío Venga ¿Siguiente? Sí, hombre ¡Puff! Me lo he cargado A tres de vida Esas serían la, las partidas que he jugado con ellos Y la verdad es que... Se me pica un poco. Mira lo tío. muerto y otro muerto o oh, gg compas veis es que me vienen los dos a rusear y al final me tengo que meter en algún sitio para hacer una pequeña emboscada ¿no? si no es que me meten me meten una paliza que soy bueno sí, pero no no soy dios eh, bueno total que que eso que he estado está jugando varias partitas con ellos y los chavales están un poco, un poco... picados, no, por ejemplo, se buscan... En lag, lag, lag, lo que te digas, compañero. y nada pues... qué es eso, que ¿Podéis, eh, podéis estar en este servidor por ahora si queréis, jugando conmigo y tal, y ya en un futuro pues... volverá el servidor medio roleplay ese que teníamos nosotros en el que tendremos meter el el mod de el plugin de jobs que que daba problemas en rusia pero bueno voy a intentar probarlo otra vez a ver si si ya no da problemas o no sé a ver a ver qué, qué podemos hacer con ese con ese mod a ver dónde está la gente aquí sé aquí arriba ya se habrán juntado los dos y me estarán buscando ve eh, cuando disparan así al aire es para intentar no tener mi atención es que voy a, voy a esperar a ver si es que se quede uno quieto a meterle el tiro que si no le metí a ese tiraco pero ah. muy lejos uff me ha dado que guarro me van a dar el cuerpo, así que me da igual. ¿Me vendrán a rocear? Sí. Allí viene. ¿El otro? el otro tiene que estar aquí. Ya, ahí está. el cuerpo. Otra vez cuerpo. Sigo corante, sigo corante. Eh. Se mate, se mate, se mate, se mate. Hijo de puta, uh, me ha dado. Uff, me vuelvo a dar, eh. Me vuelvo Es que si tiene el Franco, el chido, Gordi, que no. Venga, chaval, eh, sigue igual, sigue igual, Hay will report you, dice el otro, mí me hace muchísima gracia la gente esta, tío, lo gili. ok, en un no Muchísimas gracias a la gente esta que, que, se, que se pica en estas cosas, y Mira la verdad es que cuando me dicen EZ, cosas así, yo digo, muy bien tío, bien por ti, me has ganado, bueno esta gente, yo me pongo a, decir, yo me pongo a decirle EZ o cualquier tontería, quiero seguro que se pica, pero bueno, a ver, ya se habrán reunido otra vez Creo que jugaré esta y otra más, y, y lo dejaré mm. eh. yeah. Uy <ríe> No voy a verle, Es Z. <ríe> es que dicen? no te vas entrar en ese video o algo ahí en cualquier momento esta gente se sale del servidor. Porque se pica. Si está AFK. Pues nada. Pues se tendría que reventar. Y otro que juega con el Timber nada más. Bueno. No me disgusta. A ver. Bueno, de, este, de este Franco es que tiene mucha calentura. no tiene el otro. No tiene el resto de Franco. Por ejemplo, el Timber tiene poca cadencia. Por eso, este, este de Franco está muy cheto. Otro más. No, no, no, no, sé, ¿sí, no, es también del, del equipo de los ¿No Vamos a salir. Bueno I have seen your youtube Uff, uh, que bien Pues ahí lo llevas Nice Archer Madre mía, otro más Otro más Mira, aquí, aquí estáis viendo el, el pequeño team Archer Bueno Barra kits Barra Kit eh, Voy pone el Timber Wolf eh Timberwolf Y esto Vale Ya esta es la última Hemos ganado Las anteriores Entra ahora uno más Dylan Dylan 4 y K Bueno Más gente ¿No? Contra la que jugar me gusta esto se irá llenando seguramente poco a poco se irá metiendo más y más y más gente hasta llegar a un punto en el que en el que este servidor eh, la gente le guste y lo tenga como favorito y se vuelva a meter más y más y más veces eso está bastante bien y es lo que yo quiero hacer con el servidor español ese que quiero hacer el roleplay A ver, ahora llevo uno Este es el que se pica conmigo Me he intentado Oh, están los dos, tío Qué Cacho de guarros Más guarros ellos Que todas las cosas Míralo, tío No, tío matajo eh, o oh, más más teams más teams a ah, cago en todo bueno da igual eh, bueno yo creo que ha gustado estas partiditas de de Franco eh, la verdad es que la verdad es que bueno está está chulo yo a mí me gusta no sé no sé a vosotros pero a mí la verdad es que me gusta y como podéis ver el servidor se va llenando más y más y más un team de tres, guarrada. Pero bueno, de igual, yo espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis más vídeos de un túnel, ya sabéis, dale like y yo os lo traeré. Así que nada, chicos, no, este capítulo. Y espero que os haya gustado. Y adiós.